Hola a todos chavales, soy Jaime B367 Bienvenidos al canal de Joderapegamer Y hoy estamos en Playstation 4 El primer vídeo del canal para subir Una serie de Persona 5 Que ha salido el 4 de abril, el martes Estamos a viernes Así que vamos a jugar un poco, como veis tengo el fondo El fondo especial que regalaban con la versión de día 1 Y vamos a iniciarlo Pretendo dejar todas las cinemáticas El juego, el texto está en inglés Y las voces las voy a poner en japonés Así que lo subtitularé Y bueno nos dejo con la cinemática inicial Vale, primero nos eh, dicen de conectarnos al gremio de, de ladrones Que son todas las funciones online, así que aceptamos Y continuamos Pues esa ha sido la cinemática de apertura del videojuego Como veis es la misma que se presentó En uno de los trailers Y vale, vamos a entrar en la configuración Para los que no sepan nada de este videojuego Es, una, es un spin-off de la saga Shin Megami Tensei, Que son una serie de, de juegos de, de RPG por turnos En el cual eh, con ciertos personajes Nos vamos enfrentando a monstruos Así que bueno, vamos a empezar Aquí nueva partida Let us begin Vale He recibido contenido descargable que es eh, un eh, set de objetos de curación que regalan junto con el juego que se puede descargar cualquier persona. no <tose> strengthó ainek. que el se Vale, parece que eso ha sido la cinemática inicial. Sí, vale. Esta es nuestra única que uno la calma! Podemos escapar ahora. recuperaremos el maletín al final. No confirmado. De la posición. ¿Qué ha sido esto? No, no, no te preocupes sobre nosotros, solo en el super. Vale. ¿Está ahí? Chicos, como veis hemos entrado en el primer combate contra este monstruo, el sacrificio del park y Y vale, como, como podéis observar tenemos eh, varias eh, acciones dentro del combate que son eh, ataque cuerpo a cuerpo, usar el persona, que es una especie de representación de nuestro psique, que es como usaremos magia y ciertas habilidades especiales. Después podemos eh, pasar turno con el círculo, que es defenderse en realidad, y podemos objetos con el cuadrado. Y luego, por último, tenemos la pistola en la flecha hacia arriba. Que es eh, una mecánica que estaba en Persona 1 y Persona 2, quitaron para Persona 3 y Persona 4 no lo he jugado. Así que no sé si la reinstauraron o no, pero vale. Eh, como veis, eh, vamos a meterlo un poco con ataque a ataque crítico, puedo usar ahora un ataque de Persona. Vale, como veis, la tengo ahí detrás. Los ataques críticos eh, derrotan a los eh, enemigos y tenemos un turno más también es mecánica heredada de personaje. A ver si Vale, lo tratado con facilidad. Vale, podemos escapar por aquí Tenía muchos ganas de jugar. Vale, debería ser capaz de ir por ese camino, ¡corre! ¿Puede siquiera oírnos? No os preocupéis, estoy recogiendo las voces de todos ¡Corre, Yoke! Vale, venimos por aquí Podemos abrir la cámara, así La verdad es que tenía muchas ganas de jugar este juego Vale, ¿por qué no? Vale, por ahí sí, que me he equivocado ¿Dónde ha ido? ¡Qué en todo! No puedo confirmar la lo, localización del intruso. Vale. Yeah. Ah, esto es malo. Escóndete, Joker. Eh, no podrás escapar si continúas luchando. Escóndete en las sombras y pasa sig sigilosamente. Vale. No podemos desplazar ese circulito, simplemente aparece y. Eh, vamos a ver qué es. Estás seguro de que ha venido por aquí? Entendido, continuaré la búsqueda. Vale, es este momento corre por las escaleras. No es ¡Un pecho. Bye. Hey. No, no, no, no, no, 聞き起こせ。<笑> Oye, que muy poética... ¡Ah! Cameron a quini narcán. Masa, ka ka ¿Eh? vale es eh, Como ya os he dicho estamos eh, ya he jugado a persona anteriormente, así que para la selección de dificultad voy a ponerme en difícil. Ok. <risa> そうか。a は手 Vamos a poner el nombre. Eh, mayúsculas. Eh. Aquí. Eh, eh. Ahí me veo 36, me veo peor, probablemente. Oh no. Espera. Eh. Vale, chicos, he mirado en internet cuál es el nombre que se le, que se le otorga, al menos en, en otras eh, formaciones de, de esta misma historia, lo que viene siendo en el manga. Lo llaman Cruz Akira, así que voy a. Eso mismo aquí no sería el nombre, así que eh, aquí no, perfecto eh, aquí apellido cruzado, eh, so. vale, perfecto.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 no, no, no. ¿Qué es eso? ¡Ah, Kendisa! ¡Day, señal, que tú y que nosotros nosotros nosotros nosotros nosotros nosotros nosotros nosotros nosotros nosotros nosotros nosotros nosotros nosotros nosotros nosotros nosotros nosotros nosotros 君 la verdad es que la verdad es es Vamos ir 話なさい。 は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 Pues parece que esa ha sido todo lo que toda la cinemática de inicio, ya terminado por fin. Eh, como veis han usado la mariposa, que es un, claro una clara referencia para jugadores de Persona 1 y Persona 2. Y también han usado la música típica de la del Velvet Room, donde conseguimos los nuevos Persona. Vale, vamos a guardar. Aquí es uno 1. Y estamos a... Como veis este juego se basa un montón en el calendario, así que cada día tenemos distintas cosas que hacer. Estamos a... supongo que se le americanos americano, así que 9 de abril Vale uh. Vale, déjame... De avanzar ¡Vale! Uh. <tose> ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Táy de ahí! ¿Honto ¿Honto かなっ<笑><笑><笑><笑> <え? あ。笑> Parece que esto ha sido todo por la cinemática esta vez. Vale, tutorial. Si estás confundido de, lo que, de dónde ir o qué hacer, puedes mirar arriba a la derecha. Tenemos que ir a mi nueva casa. Vale, cambiamos de zona. Eh, como veis, en la cinemática eh, parece que nos demandaban y ni más. Vamos a, a pensar que nos hemos desplazado a otra ciudad. Para continuar la vida aquí. Vale, eh, como veis, arriba a la izquierda estará eh, constantemente el día y la hora. Vale, empezando hoy, Sakura Sajiro estará eh, al, a mi cargo. Eh, su casa debería estar en los callejones de esta zona residencial. Vale, con la que hablamos con la gente. En vale, este juego es muy importante interactuar con el mundo porque siempre tienen cosas interesantes que decirte. Además, muchas veces las relaciones con otras personas eh, te, te llevarán a, a tener más poder al final del juego. Aquí vale, no era la residencia con esta dirección. Vale, está en la avenida un poco más lejos. Tenemos que ir hacia la derecha. Vale, vemos al fondo que hay simbolillos. Ha otro accidente, de un poli por ahí. Eh, no, eso no está comprobando que todo esté bien y todo el mundo esté seguro. Vale, sería eh, asustadizo <ríe> eh, que algo pasara de nuevo. Vamos a ir a casa rápidamente. Oh, me acabo de dar cuenta de que tenemos el mapa. El minimapa aquí a la derecha. Y tenemos aquí esto, o sea, la tienda, evidentemente. Vamos a ver, una enorme cantidad de vegetales aquí. El, lo que sería el escaparate, es una tienda de deportes. Mm, tampoco me deja de entrar, así que o sea, simplemente dice que hay eh, las típicas eh, jaulas para entrenar el en bateo. o sea no me deja de entrar. vamos al movie theater eh, está totalmente oscuro, no se ve nada, o sea que debe estar cerrado vamos a ver qué dice el cartel vale, que hay un... está grafiteado medical clinic vale, o sea, no me deja entrar en ninguna parte hasta que vayamos a casa oh, que <risa> dice que no está no, no tiene sed, pero vaya iba ya por otra cosa o sea, al principio la casa a la que tengo que ir está aquí. Bueno, pues eh, creo que voy a dejar el episodio aquí. Y empezaré a partir de aquí, de este mismo punto, por el siguiente episodio. Así que espero que os haya gustado y hasta la próxima.